Bueno, estamos con Raquel Mayuncaldi, eh, te acompaño Juan La Case. Se viene la caminata y bueno, eh, se viene octubre para pintar de rosado Juan La Case. Sí, este, pedimos a todos que, que pinten Juan La Case de rosado, como siempre es habitual el mes de octubre, y este, ya sea comercio, casas y este, todos en general. Y los invitamos a la caminata el 22 de octubre a las 15.30 por calle Juana C. de Campomar, Reconquista, eh, baja, a la, baja a la Rambla por la este, José Carvajal y llegamos a las letras de Juan Lacase. Ahí este, culminamos la caminata y hacemos este, un, un, este, un encuentro total para que nos espera un show. Si Dios quiere. ¿Ya está este? confirmado todavía no está confirmado? Sí. sí. sí está ¿Cómo, confirmado. ¿Cómo es tu nombre? Rosana Carmona. El grupo confirmado es Arrabal Sabalero. Yeah. Bueno, cómo vienen los preparativos? A full, si Dios quiere, que salga todo bien. Eh, se van a colocar los lazos y, este, y salimos con, con todo a, a meterle el, el rosado para la casa. Bueno, ¿en qué está trabajando el grupo actualmente? ¿Qué nos pueden contar? Bueno, un poco para conocer también. Bueno, el grupo está haciendo, como siempre, se prestan pelucas, prótesis, se ayuda a personas oncológicas con, este, con medicación, eh, con este, para estudio, con dinero para estudios, con canastas. Bien, ¿en qué día se reúnen? Miércoles eh, cada 15 días a las 16:30. Bien. Este Es un espacio de contención también para gente que por ahí necesita una mano, ser escuchada. ¿Cómo se contacta todo aquel que de pronto esté mirando o tiene algún familiar, digamos, en esas condiciones? Totalmente es un grupo de contención. La verdad que desde que se formó estamos muy agradecidas y nos sentimos muy compañeras, muy queridas y, y muy... Este, contenidas, en el sentido de que es una enfermedad a la cual cualquiera nos puede suceder y al estar una con otra a su par, este... Nos contenemos y pasamos un rato muy lindo. ¿Por ejemplo? Tenemos una página de Facebook en la cual se llama Te acompaño Juan Lacase Ahí está toda la información. Nos gustaría también invitarlos para que nos sigan en esa página. Y bueno, evacuar cualquier duda o algo, porque a veces por los teléfonos de repente no se animan. Y bueno, ahí en esa página nos pueden contactar y bueno. Dar la respuesta a lo que ellos necesiten. ¿El grupo cuenta con apoyo profesional de un psico, una psicóloga? Exactamente, también tenemos una psicóloga en el grupo, la cual también, digo, a pacientes eh, se le brinda apoyo y eso. Uh -huh. Uh -huh. Bien, la invitación para que, que aquella persona que bueno que quiera acercarse, que lo que se informe entonces y que, que se Tal comunique cual. con el grupo. Tal cual, digo, la página está abierta para todo público, bueno, acá mismo el salón cada 15 días, cualquier persona, digo, que necesite algún tipo de ayuda, ya sea paciente o en fin, digo, se le brinda el, totalmente el servicio. Agradecemos a los socios, que tenemos socios voluntarios y este le agradecemos infinitamente porque gracias a ellos podemos acercar canasta o, o medicación como dijo Rosana eh, poder este, pues nosotros no manejamos dinero entonces con ese dinero este es que solventamos estas necesidades de las personas que y pagar la psicóloga también que, lógicamente que ella es una profesional y cobra el grupo no cuánta gente concurre aproximadamente al grupo hoy y somos este 15, ¿que 15 somos de personas 15 personas que estamos en el grupo, pero tás, digo eh, hay más gente también, digo, que el cual no, colaboradores que son anónimos o en fin, digo. Sí, Que son 15 pacientes que están. Exactamente. Perfecto. Yo llegué este, por Raquel que me, que me invitó, pero la verdad que el tema de las pelucas eh, está buenísimo, porque en un momento que estás mal, que te dan un diagnóstico que, que siempre es complicado, este, el BPS te las da, pero tenés que pedir presupuesto, tenés que hacer mucho trámite. Y acá vine, me dijeron, elegí, probate, elegí la que quieras y, y ya está. Eso aporta una solución y, bueno, calidad de vida también. Claro, sí, sí, porque el verse bien, la verdad que verte pelado, sin hasta sin pestañas, sin ceja, no, no es nada lindo.